CAME ha organizado un viaje a la Expo APRAS en el estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba, que es el sur de Brasil, que tiene un mercado de 12, 14 millones de habitantes de poder adquisitivo medio-alto, que para la economía regional es mucho mejor, por los volúmenes, que ir a un mercado como el de San Pablo, que son 50 millones, o Puerto Alegre, que son mercados grandes. En cambio, la economía regional, y maneja menos cantidades, le vienen muy bien estos mercados. Hombre, Ahora el 18, 19 y 20 es la Expo APRA Brasil 2000, eh, 2023, que eh, van eh, casi todas las muchas provincias que de economías regionales con eh, productos para vender en, en los supermercados brasileños. De San Juan van cinco empresarios, eh, en la delegación que represento yo, y pues llevamos vinos, pasas, aceite de oliva, eh, agua saborizada, bueno, muchas cosas de los productos que se hacen en San Juan. La idea de CAME es terminar eh, alquilando una nave en, en Curitiba, que es la capital del estado de Paraná, para hacer un centro de distribución, para que los argentinos de economías regionales tengan un lugar donde mandarla de mercadería y venderla eh, a los supermercados en forma fraccionada. Eh, ¿cuántas empresas de San Juan podrían verse beneficiadas con esto Dino? Mirá muchísimas porque Brasil es un mercado, un mercado muy interesante para la Argentina porque eh, la reglamentación y las condiciones de, de los productos son muy parecidas a las nuestras, no tanto así como si fuera Estados Unidos o Europa, entonces la mayoría de las empresas de economía regionales donde está incluida la provincia de San Juan se podrían ver favorecidas con esta con esta apertura comercial que estamos haciendo.